Asma. El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por la inflamación crónica de la vía aérea y con síntomas respiratorios variables en tiempo e intensidad. En la mayoría de los pacientes asmáticos, la exposición a los alérgenos produce la inflamación en los bronquios y generación de moco que provoca síntomas como sibilancias opresión en el pecho, dificultad para respirar y tos. Las crisis de asma son los episodios donde estos síntomas se agravan. Detectar los factores que desencadenan los síntomas en ti te ayudará a evitarlos. Para evitar desencadenantes, sigue las recomendaciones médicas. Usa tapabocas cuando estés en contacto con personas con resfriado, fiebre y tos. Practica el lavado de manos frecuentemente. Utiliza fundas especiales antiácaros, lava fundas, sábanas y cubrelechos con agua caliente cada 15 días y evita el consumo de alimentos a los que eres alérgico. Ten en cuenta que tu casa puede ser el foco de los desencadenantes si no tomas medidas de limpieza rigurosas, especialmente en los ambientes en los que te expones al polvo, humedad, detergentes como el cloro. La valoración médica conllevará a un correcto diagnóstico y un tratamiento ajustado a tus necesidades. Recuerda consultar todas tus inquietudes y repasar tu tratamiento con el equipo médico. No suspendas los inhaladores sin control médico y mantén tu inhalador de rescate a la mano. Continuar el tratamiento puede mejorar considerablemente tu calidad de vida.